El ruso, el hombre que está dando de qué hablar en las redes y las noticias Un hombre condenado a 20 años de prisión por asesinato en la cárcel de La Vega Se muestra en un video, en una discoteca improvisada dentro del penal, dentro de su seda Bailando con dos mujeres hey. Vamos a ver que tenemos un videito hey. por ahí, miren eso Eso es una cárcel eso es una cárcel de aquí, ve. <risa> Esa euforia, versión carcelística. Esa eh, eh, es euforia. Euforia, baila victoria. Ay, Dios, un bombillo de lo que tiran luces también. Ay, Dios mío, eso es eso es el ruso, un hombre que goza de muchos beneficios. En una cárcel. En una, en una cárcel de aquí de RD. Dios mío, por eso parece. Cuidado, eso si afuera, no afuera. No me extraña eso que sucede aquí. Es sé pues si eso no, no es una cárcel. Si, no Tengo si una... Todavía no viste la información de la Procuraduría, eh, donde informa sobre qué pasó ahí. Supongo que van a tomar van a investigar, igual como pasó. Pero cuidado, con, si fue un domingo. Pues salió la, con la pistola. Van a hacer un bulto. O sea, que esta ellos. semana salió la muchacha con Pero la puede, pistola. Puede y, ser que, que sea una, y cancelaron un día al de visita y ella ha llevado a, yes. a estado menor. ¿Pero qué visita? ¿Uh? discoteca, música como el eh, fla, porque eso de no, música. Lo que, no, lo que duele tal vez es que personas tal que vieron a esa persona eh, o, lo, o que como fue asesinato, supongo que hay familiares de la, de la persona que supuestamente mató eh, que dirán, mira cómo este tipo se nos burla, eh eh, digo video, todo, no hay... eh, burlando, un video. No, un par y maquesina, entiende. Un par y carcelina. carcelina. <risas> <risas> un par y carcelina. Y bueno, así es. Eh, el no del país de las mil maravillas. Eso eh, es así, se hacen caso mismo. Bueno. <música>